la educación física por el cerebro hace un montón de cosas la actividad física eh, que orientadas a través de la materia pues los os voy a explicar y después también tengo intención de explicaros algunos conocimientos de la neuroeducación que vale la pena tenerlos en cuenta en las clases de educación física o sea que son esas dos perspectivas vale vamos a ver primero eh, cómo tiene el cerebro las tres personas que han venido haciendo actividad física y cómo no tenemos el resto ¿vale? Uy, la primera cosa que os quiero decir hay un grupo importante de neurocientíficos eh, que nos explican lo siguiente nos dicen oye, en realidad es la necesidad del desplazamiento el motivo de que el cerebro exista es más este grupo de neurocientíficos está convencido de que si el sistema nervioso de los seres vivos es como es y si es sofisticado la forma que es, es porque han necesitado de movimiento para sobrevivir. ¿Sí? Y es más, dan un paso más y dicen, a lo mejor como tenemos sociedades tan sedentarias, por eso ha aumentado el número de, de enfermedades neurodegenerativas o el número de, de situaciones, estados emocionales eh, no adaptativos. Entonces, es interesante lo que explica eh, Rodolfo Ginas que dice tú fíjate, quien tiene cerebro se mueve y quien no, no, las plantas no tienen cerebro y no se mueven. Y nos explica el caso de un eh, animal marino que se llama ascidia. La ascidia eh, nace y campa por el mar buscando una roca o un arrecife donde quedarse bien pegadita el resto de su vida. Pues resulta que cuando lo encuentra, se asenta allí y se queda ya estáticamente, se come su cerebro. ¿Y por qué se come su cerebro? Porque como ya no se mueve, no lo necesita. Y eh, esto creo que es el punto de partida que debemos tener. Claro que sienta bien hacer ejercicio físico desde esta perspectiva. Si sabemos que tenemos un sistema nervioso tan desarrollado porque hemos necesitado movernos, porque la actividad física ha sido nuestro medio, ¿sí? ¿Cómo no va a sentar bien? ¿Vale? Eh, la primera cosa, compartir con vosotros. Esto no hay duda. Se sabe que es así y hace tiempo que se sabe que es así. La actividad física y el ejercicio físico, sobre todo cardiovascular, eh, impactan positivamente en los procesos de aprendizaje y memoria. Eh, ¿por qué? porque cuando nos movemos eh, y cuando nos movemos a menudo y es nuestra manera de estar en el mundo nos expresamos a través del movimiento realizamos actividad física sobre todo si es cardiovascular aeróbica ¿sí? Eh, contamos con una serie de sustancias que provocan una serie de adaptaciones en el cerebro que son perfectas para aprender memorizar prestar atención y todos los procesos de aprendizaje relacionados con, todos los procesos relacionados con el aprendizaje. Os voy a hablar un poquito de estas sustancias y lo que pasa en el cerebro. Eh, os voy a hablar de los factores neutróficos y de, y de algunos ne neurotransmisores que básicamente lo que provocan es un encendido del cerebro. Fijaos en esto. Esto es un cerebro tras sentarse en silencio a cabo de unos minutos. ¿Sí? o sea que al cabo de aquí un rato os haré mover porque a mí me interesa que, te, que tengáis un cerebro activo con los dos hemisferios el máximo de conectados posibles alertas súper atentos etcétera, etcétera. Eh, caminar 20 minutos es hacer ejercicio físico y transforma el cerebro y resulta que este, esta transformación es muy válida para aprender mirad en concreto, el eh, factor neutrófico estrella es el BDNF y que básicamente provoca tres cosas muy importantes en el cerebro, ¿vale? Eh, la primera de ellas es la neurogénesis. La neurogénesis es el hecho de que nazcan neuronas en el cerebro. Lo que en muchos años se, se dijo que no podía ser, ¿no? Es imposible que nazcan neuronas en el cerebro. Las neuronas son las únicas células del organismo que si se mueren ya está ahí, ¿sí? esto ya se sabe que no es verdad y que en según qué estructuras del cerebro hay nacimiento de neuronas constantemente ¿sí? y precisamente destaco el hipocampo y los ganglios basales porque son estructuras directamente relacionadas con los procesos de aprendizaje esto qué quiere decir que las personas que hacen actividad física de forma regular eh, tienen el volumen del, del hipocampo más grande que las personas que no es más Hoy ya se sabe que eh, el epocampo es una estructura que cuando envejecemos pierde volumen. Pues hoy se sabe que la actividad física continuada eh, contrarresta la pérdida de volumen eh, a largo plazo. Y esto eh, vale la pena tenerlo muy en cuenta porque es uno de los argumentos. La otra cosa nos debe sonar, eh, sonar más. Todos sabemos que cuando hacemos actividad física ¿sí? se aumentan capilares y el riego sanguíneo y el aporte de nutrientes... y de oxígeno en las zonas... mejora... pues también en el cerebro... ¿vale? Siempre... siempre que hacemos actividad física... y esto... favorece... a una... mayor... y mejor... actividad en el cerebro... y después... lo más importante... Cuando hacemos actividad física, BDNF y BDNF favorece la sinapsis, favorece las conexiones entre neuronas. Eh, si no hubiera sinapsis, no habría aprendizaje. ¿Y qué favorece eh, la sinapsis? El ejercicio físico. Es una noticia increíble. Bueno, ya sé que yo soy muy flipada, ¿no? Yo digo como, ¿pero no os dais cuenta? Pues que es muy importante, porque toda la neurociencia actual nos dice el mayor la, la, la cosa más inspiradora de nuestro sistema nervioso es que es plástico. Y es plástico porque hay sinapsis. Y gracias a esta plasticidad y a esta sinapsis aprendemos ¡Ah! Pues una sustancia que provoca que esto y facilita y estimula que este proceso se haga, ¿cómo, cómo la obtengo? Moviéndote. Toma ya. Mira, quiero explicaros un poco esto. ¿Sí? A ver, Habéis hablado, oído hablar de la neuroplasticidad. Es la propiedad del cerebro a partir de la cual nos adaptamos a cualquier cambio. Aprendemos y transformamos la realidad, sinceramente. ¿Cómo funciona un poco esto? Mirad, este hombre que es que sin neuroimagen se inspiró un día y dijo, hoy yo creo, estoy casi convencido, que cuando hay un estímulo en el entorno, una neurona no se activa sola, se activa conjuntamente con una serie de neuronas, ¿vale? ¿Y qué pasa cada vez que, tras un estímulo, un conjunto de neuronas se activan? Que entre ellas se establece una relación duradera. ¿A cómo, llama, a cómo llamamos esta relación duradera? Red neuronal. ¿Sí? Vosotros, ahora mismo, estáis creando la red neuronal de Laia Menstras, ¿sí? No me conocíais antes, ahora me conocéis, sabéis que soy una flipada, que no me compraría un coche así, ¿sí? Tenéis mi fisonomía, mi tono de voz, se está creando esto, ¿sí? ¿Y esto gracias a qué? A las sinapsis entre neuronas, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada vez que hay un estímulo, ¿Sí? Hay un cableado nuevo entre diferentes neuronas, una asociación nueva entre diferentes neuronas. Y que cada red neuronal es la representación de la realidad. No hay realidad soñada, vivida, heredada, imaginada, experimentada, que no esté cartografiada en, en el neocórtex en base a una red neuronal. ¿Sí? Vale. Eh, y esto es súper dinámico, porque es constante. Por eso... Hay neurocientíficos que dicen, no podemos decir una representación, porque esto ya es estático. Entonces, ¿a qué nos llega esto? A que perfectamente podríamos decir que no utilizamos nunca el mismo cerebro dos veces. Es decir, os vais a ir de aquí con un cerebro diferente. ¿Os habéis despedido de él esta mañana? Porque os vais a ir con otro cerebro. ¿Por qué? Porque estáis creando redes neuronales, que se conectan con otras que ya tenéis, y que, ¡guau! hay una revolución al tercero. Yo tampoco, evidentemente me voy a ir con otro cerebro. Voy a llegar, voy a Barcelona y diré, Barcelona, tengo otro cerebro. Y mañana también, y por eso, el señor Magistretti, que es un señor que explica de forma muy didáctica la neuroplasticidad, dice, oye, no pensamos nunca dos veces una cosa con el mismo cerebro. Impresionante. ¿Por qué? Porque esto... Nos abre a un paradigma de infinitas posibilidades, que es lo que somos, gracias a tener un cerebro así, ¿vale? Cada estímulo propuesto, ¿sí? El cerebro recablea ligeramente su estructura física y son estos cambios responsables del aprendizaje y la memoria. ¿Qué hacéis con vuestros alumnos? Proponéis estímulos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hacen miles y miles de docentes de todas las materias cada día? programar unos estímulos que recabelearán ligeramente el cerebro de los alumnos y que cuando esas redes neuronales se hagan estables porque se repiten en el tiempo tendremos unos hábitos ahí ¿sí? eso quiere decir que tenemos un trabajo, una profesión importante muy bonita ¿no? porque cada día vamos a la escuela sabiendo que aquello que hacemos transforma el cerebro de nuestros alumnos no me lo toméis Uh, transformar hay, hay gente que dice, uy, transformar, transformar, qué susto. Bueno, es, es lo que pasa. ¿Sí? Este milagro a partir del cual aprendemos y que es espectacular y que da a la profesión de la docencia la seguridad de que siempre que haces algo hay un impacto, más bueno más malo, pero hay, ¿sí? Se mejora, se facilita y aumenta gracias a la actividad física. Notición. Esto, una reflexión solo, nos convierte en agentes libres a la hora de decidir hoy cómo será nuestro cerebro mañana. ¿Lo veis claro o no? Porque esto es heavy, ¿eh? Porque si tú decides qué estímulos te pones, estás decidiendo cómo tienes el cerebro. Si tú vas y por la tarde ves Sálvame Deluxe por la tele, no es lo mismo que si vas al campo a correr. Y si cada día ves Sálvame Deluxe y el, el cámbiame y, el, y esas cosas sí tienes un cerebro adecuado a este estímulo, que no será el mismo y si un eh, miércoles de final de curso, cuando ya estás cansado del curso y todo en lugar de apalancarte, te vienes a un sitio con el esfuerzo que esto conlleva, a aprender cosas obviamente tendrás un cerebro di diferente de que si no lo hicieras ¿vale? y encima nos abarca un poco de esto ¿sí? ¿sabes quién es, no? ¿qué le pasa Homer? siempre la caga igual tío ¿eh? tú dices sí, sí, tenemos un cerebro plástico él no pero a ver ¿cuántos de vuestros alumnos algún día han dicho no, es que esto a mí no se me da bien yo soy así no, no, es que esto a mí, no... Pues, chaval, espabila, porque tienes un cerebro plástico. Y te puede costar más o te puede costar menos. Pero la posibilidad de que, con unos estímulos adecuados, transformes lo que haga falta, para... La tienes igual que todos. Y ahora tú estás pensando en algún alumno así, ¿no? Pero ¿y vosotros? ¿Cuántas veces habéis dicho esto? No, no, es que yo soy así. Uy, es que yo soy impuntual, eso soy así. No, es que esto... No, uy, yo no, yo las tecnologías... No, no, ya no. Uy, yo el inglés. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que te estás engañando. <risa> Ponte las pilas y espabila. Cerebro para cambiar, transformar, aprender, lo tenemos. Otra cosa es que nos venga muy bien pensar que... Eh, me ha hecho así. Voy a llegar tarde toda mi vida. Y, bueno, vaya a estar haciendo de Homer Y, bueno, en ese, en ese paradigma más vamos. ¿Vale? Bien, otra reflexión para acabar la neuroplasticidad. ¿Qué nos indica la neuroplasticidad? Que todos nuestros alumnos puedan aprender y mejorar. Todos. Porque todos cuentan con un cerebro plástico. A lo mejor tendremos alumnos que necesitarán muchos más estímulos, muchas más horas, muchos... Pero cuando estéis delante de un alumno que no está mejorando, que no está aprendiendo, su cerebro es apto para ello, ¿eh? Tenemos que buscar la manera, porque él tiene la posibilidad de crear estructuras y transformar para cambiar hábitos y aprender. ¿Sí? Muchas veces como docentes nos rendimos a veces, ¿no? Y decimos, es que este niño es imposible. ¿Eh? A lo mejor el niño sí, pero su cerebro no. ¿Mm? <risa> <risa> También lo decimos de algún compañero de trabajo. uy es que es imposible, esto no se puede. Bueno, potencialmente sí que puede. ¿Vale? A ver. Por lo tanto, que yo haga ejercicio físico y se creen unas sustancias eh, neurotróficas que me permiten crear neuronas nuevas, que por cierto, os he dicho que creamos neuronas, no, neuronas nuevas, pero si no las utilizamos mueren ¿eh? al cabo de unas horas. O sea, no están ahí para siempre. ¿Vale? Eh, que eh, aumenta la actividad del cerebro porque eh, aumenta los capilares, la ubicación, etcétera, etcétera y que además la base biológica del aprendizaje, que es la neuroplasticidad, desde las sinapsis, quedan muy eh, mejoradas o posibilitadas a través del ejercicio físico ¿Cómo no vamos a cambiar el paradigma y la importancia de la educación física, de la actividad, del hecho de movernos? No solo en las escuelas, en, en todas partes. ¿sí? Ahora os voy a presentar a, a Juan. No, sé si, no lo conocéis, pero yo os explico. El chaval, eh, el segundo trimestre, le ha ido muy mal. Se ha colgado un poquillo y ha suspendido cinco, cinco materias. Y una de ellas es mates, y su padre es matemático. Le ha sentado fatal al hombre. Porque, claro, él prefería que su hijo fuera más de ciencias, ¿no? Entonces hay una crisis familiar se reúnen todos con el niño chaval de primero de secundaria pongamos y dicen pero qué has hecho que cinco materias es que esto no sé qué ¡Oh! vamos a hablar con la escuela reunión tutor psicopedagoga todo el empaque no allí y el niño pensando mierda mierda qué liado sí bueno vamos a arreglar esto a ver eh, tenemos unas clases de repaso dentro del horario que son para niños que les cuesta más. ¿Ah, sí? Pues ya está, apuntado. A ver, pero, uy, cuidado, una de estas le coincide con la clase de Educación Física. Mm, bah, es igual, Educación Física, no pasa nada. ¿Qué más podemos hacer? Eh, a ver, ¿qué hace este niño por la tarde? Uy, este niño es un crack del deporte, juega a balonmano. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, se le da muy bien. Eh, es valorada positivamente por sus compañeros es muy competente y ¡buah! lo tendrías que ver jugando es que parece otro Uf, pues tenemos que quitarle ¿eh? vamos a quitarle porque vamos a poner las clases a repaso ¿os suena? ¿cómo lo cagamos? no? porque si sí, una de las cosas que favorece más a que este niño aprenda y aprueba es ¿Sí? el ejercicio físico y lo, le quitamos todo esto, claro, vemos un paradigma que no, no, puede ser, no se sustenta ya con todo lo que se sabe, y tú has dicho, no sé quién ha dicho, cada, cada vez menos, es verdad, por suerte cada vez menos, y depende de dónde, y depende de la escuela, y depende de... pero es lo que arrastramos, y y con, con este tipo de paradigmas en el que a lo mejor ya hemos, nos hemos introducido a trabajar como docentes va, va una especie de complejo ¿eh? que va con nosotros ¿sí? bueno, Juan suspendió más aún ¿eh? en el tercer trimestre no, no lo sé pero espero que no pero bueno es esto ya hemos hablado de los factores neutróficos me descuidaba esto RATEI es un neurocientífico obsesionado por la actividad física del cerebro y la importancia del ejercicio físico y dice, mira, eh, la actividad física tiene algunos beneficios que podrían sustituir a los medicamentos del TDA, ¿sí? del Ritalin famoso, medicamentos como el Prozac y según qué analgésicos. Y... Yo he tenido el privilegio y la suerte de trabajar en la formación profesional de la familia del deporte, grado medio, los módulos, grado medio, grado superior de Educación Física. ¿Qué nos pasa allí? Que nos llegan alumnos al grado medio que vienen de una, de una ESO superchunga, o sea, han tenido una vivencia mala, suspendiendo, agobiando, ¡buah! ¿Sí? Y hay clases en las que tenemos un, casi un 60% de alumnos diagnosticados con trastornos de aprendizaje, TDA, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues el primer año de, de grado medio, las familias nos llaman para quedar y nos dicen, oye, que es que el niño me ha dicho que no, quiere, no se quiere tomar la medicación del TDA ya, que no le hace falta. Ah, sí, sí, el, el, el, el psiquiatra está muy preocupado. Porque claro. ¿Y qué dice el niño? Pues dice que no, que... Que, que lo quiero probar y que estás segurísimo que ya, que, que ya no hace falta impresionante claro que hay más cosas no como el hecho de poder estudiar algo que te apetece más y como el hecho de que a, a, a medida que crecemos el córtex prefrontal madura y es más fácil prestar atención inhibir impulsos, no ser tan impulsivos etcétera, etcétera pero ahí lo vemos cada año vemos cada año como es verdad claro, allí que tienen actividad física a tope y son niños que aprenden, sí y son niños que tienen un desarrollo dentro de la FP y después que van, van a hacer sus grados sus carreras, ¿eh? y que dices, bueno, como un chico que no era capaz de aprobarla ESO después ha sido capaz de hacer lo que le daba la gana bueno, ahí experimentamos que el ejercicio físico les ayuda mucho ¿no? bien